Aquí nos han mandado los secuestradores y miran a mi pone maldita mentira, guata! vamos a encontrar a Ari al 100%. Ayer encontramos esto y no sabemos de quién es. Este sobre podría darnos pistas, así que vamos a abrirlo. Yo creo que en este sobre habrá algún papel súper extraño de la persona que tiene a Ari. Yo creo que puede haber algo de Ari, a lo mejor algún objeto personal que nos diga, oye, ¿dónde no, no la ha no llevado? No sé, no sé, a mí me da que tiene que haber alguna pista Es que, o es, que, algo, sí ¿sí que ¿no? es bastante raro porque la persona que nos ha dejado el sobre se conoce a la casa al 100%. Con lo cual, sin más reparos, vamos a abrir el maldito sobre y vamos a descubrir de una maldita vez dónde está Ari. Dentro del sobre, ay un sobre negro. ¿Otro sobre negro? ¿Qué cojones? ¿Esto es un maldito sobre negro? No entiendo. No entiendo. ¿Es una nota o algo? ¿Qué será? Vale, Maxi Code. Este es un poco piradón. Así que vamos a abrir esto en 3, 2, 1. Vale, lo tenemos. Un papel es una nota. Es una nota, chicos. ¿De Ari? Es una maldita nota. No sé si es diario de alguna persona. Puede ser de diario una nota despedida. Ya lo ha oído ella. Pero ¿qué vas. Pero, ¿Pero qué sería una nota de despedida Es que sería no muy sé, raro, no raro Que, que ponga ahí la sé. cinta Y todo nada que es un poco extraño Así que vamos a ver lo que pone 3, 2, 1 ¡Unas malditas ¿Aquí? coordenadas! ¿Aquí? ¡What the fuck! No, no, no, no. Vale, se ven, la han vale. llevado Vale, Ari, tiene que estar en las coordenadas que pone Madre el mía. maldito ¡Se la han papel. llevado, se la han vale, llevado! ¡Se la ¿Aquí? han ¿Aquí no los llevado, se la han llevado! ¡Cien por cien! Pues, bueno, decimos, Juan, acabamos de llegar Fijaros la construcción enorme que, que, que hay O sea, este aquí, muy es, mal rollo, ¿eh? aquí está secuestrada Ari Esto no me gusta o sea, nada pff, Vale tenemos que ir. Calma, calma, calma, porque a lo mejor hay gente aquí. Hay, hay 55 personas custodiando Ari? Está, Ari. madre mía. Y, y nos quieren razar a nosotros también. Mirad cómo está todo. Es que está todo es que está todo vale. fatal esto me da muy mal. ¿Y barrio, cómo eh? vamos a entrar? Pues muy buena pregunta, Nacar, Pues entramos básicamente bajando. Y si pasa algo, pues tendremos que enfrentarnos a la gente que hay dentro. Sí, como si fuera tan fácil no entrar. Y si tienen armas o algo, que Lo de pues siempre. Nacar, no, Nacar, Nacar. ¿y le le qué hacemos va. ¿y qué hacemos? ¿Tenemos, no, que, tenemos que jugarnos que la polaría? Sí, sí, tenemos ¿Sabes? que buscar a Ari, sí o ¿Tenemos sí. Tenemos que buscar a Ari, sí o sí. Así que vamos a entrar. ¿Y qué pasa? lo que Dios quiera madre mía saber que hay aquí dentro es que siempre hacemos lo mismo siempre hacemos lo mismo vamos a los sitios sí. sin prepararnos sin nada tío mira venimos con las manos para llegar a un sitio gigante sí, ya hay un montón de cosas rotas no gritéis tío ¿Pero qué te crees que no nos están esperando o qué? Antes, mirad, hay frutas súper mega ultra extrañas, verdes y tóxicas. No ¿Qué no es esto? No, Olo, ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué le estarán dando para comer? No lo sé, sea, a lo mejor estas frutas asquerosas. ¿Cómo le van a dar esa fruta, hombre? Pues yo qué sé. Aquí. Gente 100% porque está todo esto pintado No sé, no me gusta nada no me gusta Es un, nada, un lugar ¿sabes? perfecto para secuestrar a una persona Vale, no me digas, no me digas que es un lugar perfecto tío. Pues sí, es un lugar perfecto, Ya lo anarca. sé que es un lugar perfecto, pero ¿qué hacemos, tío? Mira, mira, ya está roto, ya verás Esto tiene que ser peligroso Tenemos que entrar ya a buscar a Ari pues vamos, vamos para allá ¡Oh, ¡Una rata! Acabo de ver una rata pasar Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Vale, yo no pienso bajar allá. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Mirad Aquí hay un montonazo de latas de alcohol. Cosas súper mega ult. Buah, aquí hay gente chunga, chunga, eh. Y mirar esto. Madre mía del amor hermoso. Ari puede estar en cualquier maldito lado de estos. Hotel, maldita sea. Mira. Aquí hay ropa. Aquí hay ropa. Mira, mira, mira. Esto es una pirada. Esto es una auténtica pirada. Uf, esto es una auténtica pirada. Claro, ¿dónde puede estar Ari? Es que esto es gigantesco, Sarai Es enorme, es enorme. ¿Dónde la tienen que tener? Y no seguro que la va. tienen amorzada porque no se escucha nada. ¿Ari? ¿Hola? ¿Ari? ¡Ari! ¿Ari? Sí, sí, gigantesco, sí, la risona, la y todo súper no, la, la, la, oscuro de vale, vale, chicos, creo Creo, mirar creo realmente Que lo que deberíamos de hacer va a ser lo siguiente vale. Vosotros tenéis que ir a investigar Justamente todo esto, ¿vale? Sí. Y yo, con Franela Nos vamos a ir justamente ahí ¿vale? ¿Vale? ¿Entendido? O sea, que nos vamos a separar en dos grupos vale, vale. Creo que va a ser la mejor opción para absolutamente todos sí, Y sí, más creo más que vamos a intentar encontrar a Ari lo antes posible, así que Alberto va a grabarles a ellos Y nosotros, yo y Franela, nos vamos a ir por nuestra parte Vale, vamos, vale, vamos. vamos Da muy mal rollo, hay dos bloques ¿Sí? Pero por qué, no qué nos ha traído Arta hasta no no sé, el lateral no se O sea, se, se ha ido del halo central no, no Y nos sí, quiere como apartar Tú lo ves muy tranquilo, Franela, también yo lo Sí, los tranquilo. veo muy tranquilos a los dos No tiene sentido, estamos en un ¿Te da un mal rollo de la hostia Están súper tranquilos No sé, todo y uno de pinta nos ¿Sí, quieren separar, es verdad, nos ha hecho separar ¿Qué pasa, qué pasa? Mira qué pone aquí ¡Ariadna! ¡Ariadna! Hola, vale, Y encima está súper reciente este... ¡Hostia, no tendrán aquí a Ari! ¡Hay un pulpo! ¿Por ¿No qué? ¿No tendrán aquí a Ari? Tenemos que entrar, ¿entramos dentro? vamos dentro a escurrirlo ¿Vamos dentro? Ten mucho cuidado, eh, ten mucho cuidado De verdad, Franela, ¿no te se te hace raro? ahí y Naker están tan pero que tan tan tan tranquilos ¿eh? De verdad que, que estoy empezando a creer como que Naker y Sara son los secuestradores ¿No? Bro, real que a mí me raya muchísimo todo lo que están haciendo en plan Es como están, raro Cosas muy muy extrañas Están muy, muy muy muy tranquilos No sé, pero me huele a algo muy pero que muy mal de ellos dos, tío Vamos para adentro Esto da un mal rollo de puta Ari Hola Ari Buah, Pinturas Todo destruido absolutamente todo de ruido. o sea Dios es que aquí de aquí de cualquier maldita esquina nos sale alguna persona y, y nos revienta la maldita cabeza Ari ¿Estás aquí? ¿Hola? Bro real el techo se puede caer en cualquier momento eh bro Dios ya, ¡Dios! Dios mío, mío del hermoso Mira mira mira que esto o sea, lleva abajo Está la planta abajo vamos a ir vale. Y no, si sí, sí, lo que tú que me dices de Arta es verdad que Franela también, también lo he notado súper tranquilo, es que no dice nada. Están muy raro los dos y como que nos han dejado aquí, como si saben que aquí ya no va a haber o sea, nada. y. Ha ido por otro lado no para sé. encontrarse con Ari y luego irse? Este, espero que no. No lo hay. sé, puede ser cualquier cosa. Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué han hecho? Mira, hay un hueso. ¡Oh! Hay un hueso. ¡Hostia, no. no me lo puedo creer. A ver, puede ser un hueso de animal o de persona, pero es que es muy grande como para ser un hueso. No sé, ejemplo, no sé, mira roca, abajo, ¿eh? abajo había. Con, con una señora. No sé, dónde nos estamos metiendo eso eh, esa ley, de verdad. Yo tengo mucho miedo, ¿eh? Tendríamos que salir de aquí en cuanto antes. Sí, pero eh. es que hay que encontrar a Ari, o sea, yo también quiero irme, pero... ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un foso! ¡Hay un maldito foso! O sea, imaginaos que aquí metieran a los niños. Hola, hola, esto es muy turbio. De verdad, Maximus Squad, os voy a pedir una cosa antes de investigar absolutamente toda esta locura: y es que absolutamente todo el mundo os suscribáis al maldito canal. Es totalmente gratis, no se os cobra ni un maldito céntimo. Así que, de verdad, muchas gracias, porque estamos poco a poco llegando a la meta de suscriptoras, que es esta que veis justamente por aquí: que es superar a Neymar Jr., el futbolista quizá más famoso de absolutamente toda, pero que toda, toda, toda la tierra. Y os estáis suscribiendo como auténticos locos para superar a Neymar Jr. Así que, seguir suscribiéndonos, Maximus Squad, que es nuestra maldita misión en común. Vosotros y yo vamos a ir a por Neymar. Así que, suscribiros, que es gratis, blog diario absolutamente todos los días a las 8.40. No fallamos en la vida. Activaros el alarma a las 8.40 para llegar a los primeros, porque si eres los primeros, dejáis vuestro pedazo de like. A ver si podemos llegar en este vídeo a 40.000 pedazos de like y comentáis ahí abajo. Os voy a dar un pedazo de corazón, máximo Squad. Y tampoco olvidéis que estamos súper Mega ultra orgulloso de absolutamente todo lo que está haciendo artamoda.com que lo no tenéis en la primera línea de descripción. Un montonazo de camisetas, sudaderas, gorros, libros, un montrazo de cosas. Y os digo una cosa: el 2 de marzo, el libro de harta contraer alguien máximo sale oficialmente a la venta en todas las librerías de España. Así que os espera el 2 de marzo, súper, mega, ultra rápido corriendo. Porque estoy seguro que se van a agotar rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. rapidísimo. Así que máximo 4 una vez dicho esto, mirar esta auténtica locura. Miedo. A ver si encontramos al menos alguna pista o algo. Es frío, el ambiente es frío. No veo nada que me indique que puede no, estar no. Ari ah, por aquí, ¿eh? Yo creo y que aquí tenemos ahí. que bajar a la parte de abajo, yo creo. ¿eh? Sí, a la parte de abajo. Sí, sí. Esto está. Mira, mira, mira, mira, mira. Esto son trapos, Cierro abajo ropa, huesos, huesos, latas, plást. Mira, mira. No sé, sí, no me gusta nada esto. Vamos a la parte de abajo, a ver si encontramos algo. Sí, vamos a la parte de abajo, que creo que es donde tiene más sentido, ¿no? Si tienen áreas sí, cerradas, no la van a tener en la parte de arriba. Vale, Sarai, pero yo no sé si es seguro bajar. Imagínate que lo que han hecho es hacernos venir hasta aquí para que bajemos, tendernos una trampa, encerrarnos y llevarse a Ari. y la han secuestrado ella ya a ellos. Tenemos que tenemos que asegurarnos lo que pasa es que este primer escalón está roto, ten mucho cuidado, eh. Imagina que se cae el techo o algo, es que yo creo que es una trampa esto, eh. Yo no me fío en nada de harta, no me fío absolutamente nada. No, tenemos que hacerlo, La Arta está por su sí. Vamos nosotros a buscar también. Sí, y si no subimos otra vez, y si se cae el techo y si nos encierran. No sé, es que hemos venido para eso, hemos venido a buscarla. Dios. Tío, tío, es que esto Está muy mal rollo Mirad, esto es una monja, una mujer de iglesia Que está convertida en un maldito Zombie que ha abducido a una rata Y le ha puesto una cruz En la cabeza, como que está controlando Absolutamente todas las ratas Un genio malvado que tiene sangre En los dientes, que es algo muy, pero que muy raro Y la verdad es que esto No me pinta para absolutamente nada bien Mirad, estos son camas. Estos son camas 100% o sea, aquí la gente duerme. Pero real que puede aquí, haber alguien aquí. Sí, sí, sí, o sea, en cualquier momento nos sale algún tío super mega, ultra extraño. Así que yo voy a estar preparadísimo para reventarme la cabeza. Uah. Estos son los baños. ¿sí? Estos son los baños. Mira, no, hay una punta ahí. Hay una punta ahí. Así que vamos a ir con muchísimo cuidado. Voy a aquí Voy a sumar un poco. Ten mucho cuidado que esto está roto, eh. Vale, vale. Eh, no está no ni tapado, ¿eh? Madre mía, qué turbio es esto, Maximozfot, de verdad Uah, mira, qué lindo, Mas, más, más! más. Mira, ¡Mira, qué guapo hay aquí! ¡Mira! Es esto lindo. es muy pequeño, ¿eh? Párate, Madre está mía está más, si, se si se han llevado ahí, espero que el que no tengan más niños tampoco por aquí, ¿eh? Pero, claro. pero si esto es enorme pero, pero, pero, pero oh, ¡Mira, mira, mira! más ropa! Mira, qué lindo. No, lo, lo, lo, lo, que turbio. No me gusta nada. Es como un agujero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es un foso. ¿Y se si han metido aquí restos de huesos? Vamos a ver qué hay. No, no no se ve nada, pero yo ahí no, no pienso sí, meter la mano. ¿Sabes? No, no. ¿eh, no sí, tampoco. yo tampoco. Yo tampoco le te tengo. esto es gigante. Es que es lo gigante. los cristales rotos. Yo de hecho me voy a poner la lupa ahora mismo por si se la tengo que lavar a alguien o algo. Y me voy a la vez aquí. Dios. la voy a Las puertas A Dios. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, mira El nombre que pone Joel, Joel, es un nombre de, de, de caras Alex también pone algo ahí Qué asquerosidad más grande, tío, qué asquerosidad más grande Mira, aquí pone también un nombre, Le pone Aitor, pero Aitor de qué sí, Claro, oh, esto lo podía. Esos eran nombres de niños a los que están secuestrando, ¿no? Mira, mira, ahí pone Daira, Daira también Daira 2006 Bueno, esto tiene muy mala pinta, eh, Nakar? Tiene muy mala pinta oh. Mira, mira, mira, mira No, ahí no me atrevo yo ya, eh. Bien. ¿Qué debe decir? No, bro, no, no, pero... Hay que ir a ver. Para bajar, aquí hay que tener mucho cuidado, eh. Mira, hay unas escaleras. Vamos a subir. Bro, bro, bro, bro, bro, que está pisando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Es eso, bro? bro. No, no, bro. A ver, es un maldito... oh, no, Es un maldito. ¡Hola! un maldito sobre de estos que ha llegado también! Vale, real, vale, máximo. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Yo aviso. Como salga alguien de, de algún lado, no voy a tener compasión. ¿Entendido? Mira, por aquí atrás con las caderas. ay mira, aquí hay una tubería gigante. Mira, mira y en la pared otra. Y si por aquí tiraban cosas, es que. Sí. Mira, mira, mira esta ropa, esta ropa está deshecha del tiempo que lleva aquí. Vete a saber cuánto tiempo lleva esto aquí. Dios. Mira otra vez. Mira. Mira. lo Mira. Mira, mira, todo esto. Mira todo esto. Una perra. Mira, yo esto tengo... Imagínate, imagínate Naka, que por ahí reciben la comida o algo No sé, es que es muy raro, parecen módulos de habitaciones donde guardaban a gente Vigila por absolutamente todos el Porque es uno de los malditos sobres Que ya el secuestrador nos ha dado Y mirad, sí, 100% 100% 100% 100% Mirad, sí, es el maldito bolea azul Vale, sonará Creo que de esta zona nos deberíamos de ir No, sí, vámonos aquí, vámonos aquí Me voy a guardar esto por aquí por delante Y vamos a seguir investigando Pero con mucho, mucho, mucho, mucho, pero con mucho cuidado ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Hola, mira, mira! una ¿Una gorra? ¡Hostia, Nacar! ¡Mira, otra buta aquí! No me gusta esto, no me gusta, ¿eh? Parece una habitación de alguien, mira, ahí había una tubería como del lavabo ¡Mira, mira! No hay absolutamente nada Mira, ¿qué bueno. parece que no un casquillo, ¿no? Un casquillo de bala o algo, ¿no? Sí, parece un casquillo de bala, mira ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué habrá aquí dentro? A ver ¿Qué hay? hay otra sala, como esto Uf. tiene pinta de habitación Mira, fíjate, ahí podría ir la cama ver, esto es una habitación gente, ¿no? Sí Aquí a lo mejor es donde metían a la gente y ahí es donde rollo, yo que sé, la, se lavaban o lavaban su ropa. Es que da muy mal rollo, de verdad. Qué mal rollo. Es que mira esto. Esto da. Bro, capaz ay, que le alguien ay, ahí durmiendo. Guau, wow, guau, qué, wow, qué, wow, qué wow. Miedo. Mira, que aquí hay, hay pintura, eh. Hay pintura, hay pintura, hay pintura, pintura que no llevará mucho tiempo aquí para pintar esto. Para pintar absolutamente todo esto Pero bueno, Máximo, squad. Creo que aquí no hemos encontrado absolutamente nada Y es hora de llamar a Naka y a Saray Para enseñarles la carta ¡Naka Sarai, Saray! ¡Naka ¡Quedamos fuera! ¡Chicos! Vale, Saray, vamos fuera Escucha, escucha eso Ahorita eh, no estoy te lo estoy llamando, pero, eh? Vamos, vamos, a ver si tiene alguien, ahora estoy encontrando algo o ¿No algo? ¿Algo, algo? ¿Sabe algo? Yo que sé ¡Qué locura, bro! ¿Vamos? ¡Qué locura! Vale, sí, para, eh, para mira, lo que pone justamente ahí. Pone Ari. O sea, pone Ari otra vez. Si sí, nosotros no encontrado. Es una, es una locura, es una locura, es una locura. ¿Qué es eso? Y he encontrado una maldita Ay. carta. ¿Otra carta? He no. encontrado una maldita carta. carta Te lo prometo, mira. O sea, simplemente ¿Vale? el Rotu, el mismo Rotu, tío. No, el mismo está, maldito Rotu. 3, 2, 1. Otro maldito papel. Qué locura, eh. A ver, que pone? pone, Pero lo vais a ver vosotros antes que, que nosotros, Máximos 4. 3, 2 uno no me lo puedo creer, Tabro, lo que pone, lo que pone. Venid a casa de Sarai por la noche. Anónimo. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad y no lo has escrito tú ahora mismo? estás loco de la cabeza o qué? Pécil, ¿cómo vas a culpar a mí? O a lo mejor el tipo estraderer eres tú. ¿Es Sarai no lo has pensado? Sí, sí, no sé. No lo has pensado, está muy tranquilo. ¿Qué casualidad que hayas encontrado tú la carta? ¿O otro también la encontraste tú? Pues igual que la podrías haber encontrado tú. Qué casualidad que hayas encontrado dos cartas y nosotros no hayamos encontrado nada. La carta veremos si nosotros el nombre de Ari, yo no también, sé, no sé muy raro Sarai. todo algo está raro pasando con la carta Pero a ver, que no tiene sentido, ¿qué quieres? Es verdad, escucharte ¿eh? Claro, no Salai, o sea, me, me está estás... diciendo Salai Que yo puedo ser el secuestrador de verdad No sé, Obviamente. tú también dudas de mí Tiene todo qué? el sentido no, que no, sea no, él. Por la cara. Justamente parte cuando no, te ponaste no, en cara, casa Has encontrado los qué? dos sobres ¿Sabéis qué? Toma la carta Ah, mira, que ya nos tiramos Me dos retrasados mentales ¡Dios! No sé si puede que sea él Yo que sé, pero es que tiene todo el sentido Ha encontrado él justamente los dos sobres Con ¿Eh? el mismo rotulador Pone que vayamos a tu casa Cuando él entra a la, la casa desapareció casa. Ari, es que no tiene sentido los Nos hace venir todo hasta todo aquí Nos y separa por equipos poniéndote a ti conmigo Y él se va con Franela a encontrar por Sí, porque él duda de ti Él duda de ti ¿Por qué claro. me pone a mí contigo si duda de ti? Es que es muy Para que yo me compense contigo Y él pueda tener vía libre con Franela No sé, yo creo que... Porque de Franela poco se ha hablado Pero es que Franela yo me lo encontré en el sótano Es que es verdad Es que yo creo que Arte y Franela en algo hago muy toche creo que sí, ellos tío. dos son los que han hecho todo esto para llevarse a Ari de tu casa y volver a tenerla en la máximo house es que estoy seguro no no no no espero que no espero que no en acá espero que no tenemos que solucionar todo esto vamos por nuestro lado dejamos a Arta que vaya vale vamos a cambiarnos de ropa porque es que me noto súper raro y tengo el zapato sí, el lleno coche. de cristales vale. y vámonos a casa y nos calmamos un poco ya, de no, verdad, es que eh? Sarai Arta no lleva razón sabe demasiadas cosas no tiene sentido que sepa tantas cosas sabe hasta el plan de cómo entró la gente abajo y si entraron ellos y se llevó a Ari qué no sé yo ya estoy desesperada es que y no lo también, sé, no lo no sé Franela, Ararta se ha ido, está súper enfadado Es que no sé, yo, bueno, hemos recibido esa nota De que tengo que estar en casa y yo me voy a quedar en casa Si esa nota dice que tengamos que estar aquí en esta casa Por la noche, yo me quedo aquí y a ver qué es lo que pasa Ya estamos justamente aquí por la casa Máximo Squad, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Ya es de noche y seguramente ni Nacar ni Sarai Me quieran ver, bueno, estoy 100% seguro Pero como también es mi maldita hija Pues yo obviamente tengo que estar aquí Así que ahora mismo vamos a colarnos sin que absolutamente nadie Se dé cuenta, voy a sorprender tanto a Nacar Tanto a Sarai y vamos a ver lo que pasa Hoy porque necesito recuperar a Ari 100% maldita sea. Así que mucho, pero mucho, mucho, mucho silencio, espero que no me pille. Vale, vale, vale. Mucho silencio, mucho silencio, mucho silencio. Vale, pues abro la puerta con el pie. Vale, perfecto, pasar, pasar. que Sara y le estarán teniendo para que venga el secuestrador o pase alguna cosa así que voy a tocar y me voy a esconder a ver si abre alguien ¿Quién es? Absolutamente nada de la puerta Para que empiecen a encajarse poco a poco Así que vamos a irnos justamente por la parte de arriba plan perfecto, en plan hacerles creer que El secuestro ya está justamente aquí y justo entro yo Diciendo que no he visto absolutamente nadie Y que creo que yo igualmente puedo pillarlos Sea Naka, ¿qué te crees? ¿Que no te he visto entrar o qué? Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Pues ¿qué hago aquí, Naka? He venido a esperar a ver qué pasa. ¿Pues qué va a pasar? Pues que estoy esperando a los secuestradores. Por la noche ponía que la nota. Y yo también. Bueno, pues ¿qué? ¿Y ¿Por qué vienes sin avisar? ¿Y qué? ¿Tengo que avisarte de, lo, de absolutamente todo lo que yo haga? Hombre, si vienes a mi casa, sí. No, es tu casa. Es la casa de Sarai. Bueno, pero. Sarai, a ver, Sarai, yo también vivo aquí. ¿Y dónde está Sarai? ¡Sarai! ¡Sarai! ¡Calla, que como te veas abafadar! ¿Pero dónde está? Que no lo sé, no sé dónde está, estará por aquí o a lo mejor está en el sótano, seguramente claro. ¿Por qué tú lo no sabes tanto y dices que es tu casa donde está Sarai? Es que me parece muy sospechoso, tío. hecho toda la tarde ahí en el comedor y Sarai, pues lo único que hace es subir y bajar del sótano, tío. Algo raro está pasando, no para de moverse y es no muy sé, raro. es que me da muy peor que muy mala espina, que justamente ahora de repente no esté Sarai. Vamos a esperar, ya que ahora mismo estamos en el mismo equipo, por así decirlo. Vamos a esperar al secuestrado y que pase lo que tenga que pasar. Tío, harta, aquí no va a venir nadie, nos han hecho el lío y el mensaje era falso, tío. Es una carta que ha dejado alguien, tío. Estamos esperando más de una maldita hora justamente para ir nadie. ¡Ah! ¡Qué pesadilla, tío! Pesadilla, pesadilla, pesadilla, pesadilla. Llevo aquí dando medio año. Vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas todo el maldito rato, tío. Hola, hola. ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! Hola! No, no, no. ¡No y si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado en Maximus lo voy a dejar en la primera línea de descripción Ir corriendo a pirámide.tv Porque literalmente vais a flipar lo que ha pasado